O sea que se quiso regresar. se va para atrás. Se metió al monte de reversa. Para salir. <risa> Hijo de su madre. Y ahí se quedó. No, oh, pues se pegué una sensación en, en, en de... Pero mañana.